Adivinen qué me llegó. Un AirTag. Vamos a ver qué también funciona aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esta es la versión de una sola eh, pieza. Vamos a. Ah, yo lo iba a cortar. Y aquí tiene, obviamente, Apple diseñando su experiencia de desempaquetado. Me imagino que está diseñado para que lo, no lo abras así, sino que lo abras así. Si el, si el air tag sale boca arriba, sí, está diseñado para que lo voltees y así salga. Este es el blister, como no sé cómo se le diga. Y estos son un montón de manuales o de recomendaciones, de advertencias. Ahorita los leo y si encuentro algo chistoso, se los hago saber. Ahora sí. Vengan conmigo, aquí no hay nada. Actualiza la versión más reciente de iOS o iPadOS, activa Bluetooth y luego jala la pestaña. Muy bien, qué bueno que es el primer paso. No es sacarlo de la caja, aquí está nuestro AirTag, qué bonito se ve. Y el paso número 2 sería acercarlo al dispositivo y sigue las instrucciones en la pantalla Pero bueno, ahorita vamos a hacer eso porque el dispositivo con el que vamos a emparentarlo Es con el que estoy grabando Mientras podemos sacarlo de esta cosa Que no sé, me imagino que no vas Lo jalas y ya Y aquí está nuestro Ahí está chiquito Déjenme, busco una moneda Obviamente viene, así, oh, viene grabado Como yo se los había Puesto, que es la E de Gian. el número 3 siempre ha sido como de mucha suerte para mí y pues el puñito que siempre hago al final de los videos aquí están las dos monedas más grandes que tengo que es de 5 pesos mexicanos y 10 pesos mexicanos y la de 5 pesos está muy chiquita la de 10 pesos también está más chica que el AirTag. Un poquito más grande que una moneda de 10 pesos el AirTag. De grueso, obviamente, son hasta 3 monedas. ¿sí? Es un poquito más grueso que 3 monedas juntas. Ahora sí, vamos a hacer el... La activación del AirTag, pero vamos a cambiar de cámara porque como les digo estoy grabando con el iPhone Listo, ya tenemos aquí nuestro iPhone que obviamente ya tiene activado el Bluetooth y todo eso Ahora sí vamos a quitarle la cosa esta a la cosa esta <risa> Y cuando jalemos esto se va a activar el AirTag, a ver Uy, está duro, a ver si no se rompe Ahí está, ya bien ¿Escucharon el ruido o no? Ahora ahí está, ni lo tuve que, que acercar más Pero si se fijan me salió un mensaje de actualiza tu software Que debería de estar actualizado Porque yo lo tengo de actualización automática Vamos a darle a buscar actualizaciones Vamos a dar descargar y actualizar Ya le puse el código de bloqueo Y ya se está descargando Miren si nos venimos a actualización automática Vamos a ver que está todo activado No sé por qué fregados no está actualizado Instalar ahora Está Verificando que no sea pirata. Sí, cuando grabo, abro un navegador con Google en mi pantalla para que dé la luz de la pantalla en lo que estoy grabando. <ríe> Secretos de Gian. Ah, miren qué efecto tan bonito. Ahí se alcanza a ver Google. Hago zoom. Ya no se ve Google. Google, no Google. Google, no Google. <ríe> Por fin se actualizó esta cosa. Pero bueno, ahora sí vamos a acercar el AirTag para ver. ¿Qué hace el iPhone? Acercado. No pasó nada. Ah, ahí está. Agregando airtag. Conectar. Me dice que en qué voy a usar mi airtag. Pues lo voy a usar ahorita para experimentar. Así que no sé qué, qué le voy a poner. Lo voy a poner. El experimento Selecciono un emoji El emoji va a ser no de experimentar Aquí estoy eh, tapando Obviamente información confidencial Pero me está preguntando que si quiero eh, Registrar mi AirTag A mi eh, ID de Apple Le voy a dar continuar Se está configurando la cosa Que por cierto Ni lo he tocado Y ya se rayó la parte metálica Ya llevamos como Dos minutos aquí eh Ahí está, ya acabó, se tardó como dos minutos y medio. Aquí nos dice que está conmigo, que tiene eh, rastreo de precisión, eh, puede emitir soniditos y puede salir en la aplicación de encontrar y puede trazar una ruta en los mapas. Puede dar que listo y ya está configurado se supone esta cosa. Lo voy a poner en mi mochila y a ver qué tal funciona el rastreo. Vamos a a empezar a rastrear el AirTag que no sé con cuál es la aplicación me imagino que con la de buscar buscar mi AirTag buscando Experi. ah mira ya está buscando Xperi como pueden ver se activa la cámara del iPhone entonces podemos ver como, como trans, eh, borroso el fondo ah miren ya que nos movimos un poquito no se fijan en el, en el tiradero que movimos un poco el iPhone ya empezó a encontrar dice que está... Ah, 1.5 metros, está cerca, cerca, cerca, y de plano si no lo encontramos, tiene aquí un botoncito para reproducir un sonido. Suena bastante poquito, ¿eh? Ok, ya estoy en el segundo piso de mi casa, vamos a ponerle a buscar, a ver qué pasa. Se necesita más luz. ¿Quién iba a pensar que para encontrar tu wire tag vas a necesitar luz? No lo encuentra no lo encuentra sigue diciendo que no encuentra el airtag o sea si se te perdió algo en otro piso de tu casa pues nada eh ahí ya medio medio agarró la onda en las escaleras de mi casa ahí está ya salieron los metros pero sigue sin decirnos la dirección ahí está ya no salió una dirección Digo, te puedes mover con tu teléfono al otro piso y ya, aquí está cerca. Ahora sí, reproduce mi sonido y pues ya, empieza a sonar. Ahí ya vieron, hasta la gatilla lo empezó a buscar. Primero se hace así, y después se hace así. Después se hace así, y después se hace así. Y después así. Y después así. Y ya queda así. Estoy bien gordo, ya no manches <risa> A ver, ya vine con mis cuates Y les voy a poner un reto ¿Por qué voy a salir así? ¿Cómo así? ¿Así como Pues, está, pues estás relajado así ¿no? es tu va, la, la, la audiencia va a conectar con tu pose A ver pues, escondí mis llaves En algún lugar El primero que la encuentre lo voy a disparar No, no. no se amontonen Tranquilos. ¿Estás grabando? Tranquilos. Sí, aquí está rojito. Okay. Tranquilitos. Okay. No, no se le este. Espérame, espérame. <risa> ¿Qué no está conmigo? Cuando llegó paso derecho. Siempre el lugar más obvio tiene que ser el primero. ¿Vale? No chingue. Párate, búscalas. Y si los dos las encontramos, a los dos nos dispara. ¿A dónde está la luz? Prendan la luz. ¿Dónde? Está? Toma. ¿Tú a apareces? No, no es buena y a ver, no tiene que ver eso. ¿Cuál? Uh -huh. ¿Cuál? ¿Quién? Ah. ¿Qué no tengo que ver? Ay no mames. Ella tenía, qué? ella tenía tu GPS de llaves, no seas mamón. <risa> pero yo, yo me paré aquí, no, no puedes, no dijo exacto dónde. No puedes o okay. qué. A ver, pues ahora cambiamos. A ver, vete a, ver, a ver. Vi te esconderlas pero en el jardín o algo. No, aquí dice buscar. ¿Ver que? 5, 4 metros. A la derecha. Dos puntos metros. puntos metros. Cerca. <SSSR> ¡Ah! metro, metro. ¡Ay, cabrón! 7, 6, 9, 1, 9, 8, 7, 5, 8, Ajá. A ver ahora escóndanos y yo no veo. Pero tú el celular. Ahí quédate el celular tú. ¿Ya? ya. Ya. Oye Siri, ¿dónde están mis llaves? Buscando llaves de José F. Manuel. Ok. No las encontré. <risa> Siri, ¿dónde están mis llaves? Creo que no te entiendo. Pues me faltó más tiempo. Eso está feo porque nada más suena como medio segundo. Oye Siri, ¿dónde están mis llaves? Dispositivo llaves de José ah, bueno. ¡A <risa> huevo! Oye Siri, ¿dónde están mis llaves? Está cerca, contactando al dispositivo llaves de José F. ¿Qué distancia tiene para localizarlo? Funciona por... Así es por bluetooth. ¿no? ¿Y si pasa Solo es por si no? se te pierden en la casa. No. Ahora, sí. haz de cuenta que pon tú yo a esto, uh -huh. se te caen tus llaves en la plaza. Ahora, esa madre se conecta con todos los iPhones. Y te dice, aquí está esta chingadera. Mientras haya un iPhone cerca. vamos ah, o sea, los iPhones. No. Sí, eso no sé es invasión de privacidad. No, mí, eh. ¿Por qué digo, vas a localizar un IP, un email, un algo de un iPhone? No, no se cuenta. Se me queda aquí esta cosa. Y el iPhone de 11, si está actualizado, eh, detecta que hay uno de esos cerca. Si la zona este no tiene iPhones, no lo localizo. Pues ya valió que sea. <ríe> ah, bueno. se pone lo perdí, no sé en qué modo? Oh, perdido. Eh, número de teléfono y con ingreso a un número de teléfono para que la persona que encuentre tu artículo pueda comunicarse contigo. Notificar cuando se encuentre. No le voy a poner dame mi artículo, pinche rata. Sí. Se supone que nada más lo, lo tenés que acercar así. No manches, güey. Pues ni que fuera Samsung. Así lo configuran. Y bueno, aquí está mi moto. Y le voy a poner, le imprimí otra carcasa al AirTag para que no se salga. El mismo arillo mantiene cerrada la caja. Y le voy a poner el AirTag por acá y vamos a ver qué tal funciona. Ahí está asegurado el AirTag. No está muy bien puesto porque nada más es una prueba. Pero vamos a ver si así podemos rastrear la motocicleta. Algo que sí está bien feo es que si te vienes a iCloud.com y le das aquí buscar. No te va a salir el AirTag por ningún lado. Si tú lo pones acá todos los dispositivos, pues nada, te sale, me sale mi iPhone y mi Mac que está cerrada, no creo que la encuentre ahorita, pero nada más no sale el AirTag, eso está bastante feo. Y bueno, ya vine aquí a la plaza a dejar la moto. En este momento el iPhone está detectando que tiene el AirTag, pero ahorita lo voy a poner en modo avión, eh, voy a hacer unas cosas, regreso, muevo la moto a otra plaza que está bastante lejos de aquí, me alejo de la moto otra vez y vamos a ver si Sigue detectando, con ayuda de otros iPhones, el AirTag de la motocicleta. Y bueno, como era de esperarse, sigue detectando la motocicleta, pero no sé si es porque eh, lo detectó por última vez con mi teléfono. Yo estoy a unas cuantas calles. Voy a activar en este momento el, el modo avión y voy a mover la moto a ver si la sigue detectando. Y bueno, ya estoy en un lugar bastante lejos de la moto. Le voy a quitar el modo avión. Vamos a ver si detecta el cambio de posición de la moto. No, todavía está detectando la moto cerca de un consultorio dental. Y yo estoy hasta acá, como pueden ver. Y todavía no ha actualizado el, la posición de la moto. A lo mejor ahorita que se acerca alguien con un iPhone, ya se va a cambiar a donde yo estoy. Y bueno, aquí yo le puse para que me avisara el iPhone cuando encontrara la moto. Aquí ya me llegó la notificación. Y si nos venimos a la aplicación... Ya encontró la moto Y de hecho está como a 5 metros de donde la dejé Y bueno, ese fue el video del de AirTag ¿Lo recomiendo? sí lo recomiendo Si a ti te gustan las cosas de Apple Está muy bien Aparte que el ecosistema de Apple Mucho Mucha gente va a tener un iPhone cerca en algún lugar donde tú pierdas tu AirTag. Y seguramente nunca, eh, siempre lo vas a poder detectar. Por lo menos en las ciudades de México. En los pueblos yo creo va a variar un poquito más. Y bueno, eso fue el video de hoy. Ojalá les haya gustado. Dejen su manita si fue así. Dejen su manita abajo si no fue así. dejen en los comentarios si quieren ver algún otro review. O, o que hagamos algo loco con el AirTag. Alguna prueba que quieran hacer. Algo que no pude probar era eh, que mi amiga tiene un iPhone. Y eh, activamos el modo perdido. El iPhone de ella nunca detectó el AirTag. Eso estuvo bastante feo y raro. Por lo menos en México, no creo que todo mundo sepa lo que es un AirTag. Entonces va a estar feo que mucha gente, si lo encuentra, no va a saber qué hacer con el AirTag. Lo bueno es que pues es un, un sistema pues, que puedes estar rastreando. Y bueno, yo soy Gian. Nos vemos en el próximo video.